Aprende a desaparecer, ahí donde te ignoran. Las relaciones amorosas son como un ser vivo. Estas deben ser alimentadas y cuidadas para que lleven una buena vida. Si no es así, se van a terminar marchitando y no tendrás más opción que terminarlas. Cuando no existe una buena comunicación o simplemente se vuelve monótona, es mejor salir de ellas para no sufrir. Si ya pasaste por una situación como esta, en donde no te supieron valorar, Mejor ser de esas personas que extrañan, pero que no buscan. Está más claro que al principio puede costar ignorar a aquel que alguna vez te hizo feliz, pero para lograrlo debes recordar todo lo malo que alguna vez te hizo y las razones de su ruptura. Evita convertirte en alguien ingenuo que perdona todo porque aún siente que lo aman. No cometas el error de perdonar maltratos ni mucho menos infidelidades. Estas son las señales más claras que puedes tener de que no eres importante para la vida de aquel que pensaste que sí. Decir adiós siempre ha sido importante para no dañar nuestra manera de ver el mundo, es decir, que cuando te alejas al momento correcto evitas ver a los demás como si planearan hacerte daño. No debes dejar que las malas experiencias marquen tu camino. Mejor sé tú el que marque uno nuevo lleno de amor propio y seguridad en ti misma. Siempre es bueno recordar que las relaciones amorosas no se empiezan cuando te sientes solo. Si haces esto, te convertirás automáticamente en aquella persona que alguna vez te hizo daño. Mira siempre la esencia de quien te ama y no solo juzga su apariencia. No es un secreto decir que muchos son los que se fijan en el físico y nunca ven más allá de eso. Cuando eres maduro sabes apreciar una personalidad y le prestas atención a las cosas más pequeñas de los rasgos de las personas que amas. Al ser maduro mentalmente sabes que una relación llena de desilusiones no es algo que quieres tener y te das cuenta de que la sana desilusión te hace poner los pies sobre la tierra. Evita cambiar la manera de ser de una persona, cada quien es como es y actúa como quiere. Si en una relación te ignoran y no se la pasa bien contigo, abre los ojos y aléjate de quien no te aprecia, nadie es merecedor de estos maltratos, solo hay un amor que es para siempre y ese es el amor propio. Cuando te amas a ti mismo, te dejas de comparar con los demás y te apruebas tal y como eres. Tus cualidades deben ser una prioridad para ti, al igual que tus propios pensamientos. No estés con alguien que no te haga amarte a ti misma y que solo quiera que cambies para que le agrades. Cuando aprendes a decir que no a este tipo de situaciones, das un paso adelante para encontrar la paz contigo misma. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es caernos y nunca más volver a ponernos de pie. Sí, luego de sufrir desilusiones solo queremos estar solos y no tener más contacto con personas que nos rodean porque pensamos que nos van a hacer daño. No todos son iguales. Sabes cómo diferenciar entre aquellos que solo quieren obtener un beneficio de ti y aquellos que sí te quieren de verdad. Es momento de que lo pongas en práctica para evitar que te sigan dañando. Muchos subestiman el poder de la mente, pero lo que en realidad no saben es que es totalmente poderosa. Ella puede hacer que te sientas feliz por tus cualidades y, a la vez, puede hacerte sentir como si no valieran nada. Ambas posiciones son tu decisión. Si tú no sabes apreciar lo que puedes ofrecer al mundo, vivirás presa de tus propios pensamientos negativos y no lograrás cumplir los objetivos que tienes para un futuro. Cuando eres positiva, eres capaz de cambiar tu destino. No te sientas menos valiosa que otros solo porque los demás lo dicen. Cada persona es única y tiene un propósito en la vida. Aprende a creer en ti y a respetarte ya que eres tú la que te conoce más que nadie y a la que estará ahí en momentos difíciles. Hay personas a las que les caes bien, no obstante, hay otras en que no soportarán verte cerca, no te sientas herido por aquellas que te tratan mal sin razón. Hazle saber que no te importa lo que lleguen a decir de ti y que por más que intenten no van a llegar a influir en tus sentimientos. Mejor rodéate de personas que le tengan a la vida cosas positivas, aquellas en las que los pensamientos negativos no son permitidos. Sonríe cada vez que puedas, esto te puede hacer sentir alegre, puedes mejorar las relaciones con amigos y además es un gran incentivo para lograr todas tus metas. No debes perderte todos los beneficios que te da un gesto tan simple como ese. Que no te importe la opinión de los demás y tampoco dejes que te hagan sentir mal. Cuando creces ya no te importa lo que otros puedan decir de ti, al llegar a un punto de madurez te das cuenta de que es mejor desaparecer de la vida de aquellos que solo te traen malas experiencias. No conviertas tu vida en un sinfín de problemas que nunca puedes resolver. Mejor comunícate con aquellos que no te hacen sentir bien y llega a una solución. Si hablando no pueden resolver sus desacuerdos, ya te podrás dar cuenta de que es una señal de que esa relación no va a funcionar por mucho que intentes. Evita mendigar atención de aquel o aquellos que no quieren dártela. Tú no necesitas que otros te den su aprobación para hacer lo que quieres. La única aceptación que necesitas siempre es la tuya. Asegúrate de estar un paso delante de aquellos que no te supieron valorar y verás cómo jamás volverás a cruzártelos. Gracias, Marco. Sí, hay que aprender a desaparecer, ahí donde te ignoran. Básicamente, el tema del video es amor propio. Básicamente, el tema de nuestro canal es ese. Si eres un suscriptor, digamos, constante o mejor dicho, un usuario constante a nuestro canal, una persona que fervorosamente nos sigue, debe estar consciente de esto. El hecho de que nosotros nos encontremos en una relación donde nos ignora, nos hace supremamente tontos. Incluso más tontos que aquella persona a la que nos está haciendo esta acción a nosotros, tan nefasta y tan negativa. Te preguntarás por qué si el que está fallando es él o ella y no amigo. No, amiga. La que está o el que está fallando eres tú. Porque tú te estás dando cuenta en dónde estás y aún así quieres hacer que cambie. Esto no es así. Esto no se puede hacer así. No debes hacerlo. Eres una persona que vale tanto que no tienes por qué estar actuando de esta manera. No es justo ni para ti ni para nadie. Personalmente, odio... Verte así, odio escucharte así. Entiendo que tienes todo con esa persona, que le quieres, que le amas, lo que sea. Te sientes excesivamente bien con ella o con él. Pero si esta persona te está ignorando, está actuando contigo de una manera un tanto nefasta, no tienes nada que hacer ahí simplemente tienes que darte la media vuelta y aprender a valorarte tienes que valorarte amigo tienes que valorarte amiga si no lo haces por ti nadie lo va a hacer recuerda amiga amigo el amor propio es lo más importante que debe tener una persona por sí misma no hay nada más que eso qué hermoso es sentirse amado, qué hermoso es amar, ¿no? Amigo, amiga, Sonríe a la vida, vete de allí donde estás tan mal, tan solo. Sí, estás expresando tus sentimientos de una manera independiente, no es nada justo que estés actuando de esta manera, mereces todo lo bonito de este mundo, como para que ...estés centrado en algo que no va a suceder. Nosotros te lo decimos con sinceridad, allá tú si sí tomas el consejo. En fin, acá no sabemos de memoria todas las respuestas que puedes llegar a estar pensando. Te lo decimos por experiencia, lo vivimos día tras día. Por eso empezamos este proyecto, para que tú te sientas bien y estés bien. Y no pases por lo mal que nosotros pasamos en algún momento. Así de siempre te lo digo. Eso es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Yo soy Ricardo Niño y yo por ahora me despido. Pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión. Hasta la próxima querido o querida amiga. Que Dios te bendiga. Y ya sabes, acá en B-Lifers estamos para ti. Para siempre y por siempre.